dicen que los 15 segundos primeros de un vídeo son importantísimos para que te sigan viendo en el resto del vídeo así que la pregunta es bien clara qué carajo pasa con los juegos gol con the last of Youth? qué pasa con las gafas vr y han pasado los 15 segundos así que vamos a empezar por el gol no sé en qué clase de canal creéis algunos que habéis caído si ¿Creéis que el que uno defienda las políticas de una empresa como Microsoft no significa que cuando lo haga mal yo diga, "Oye, que esto no." ¿Y por qué digo que no? O sea, estos son los juegos del gol que vienen, estos dos juegos. Lo he dicho miles de veces cuando yo tenía la 360 y la bueno, la sigo teniendo en verdad, pero vamos eh, pero cuando era la época de la 360, uno iba con sus 6 euros y compraba su Gol mensualmente, porque te llevabas tres juegos, tres juegazos, y ahora te vienen con esto, vamos a ver, lo voy a dejar bien claro, yo pago el, el Game Pass Ultimate para tener el Gol, pero no para tener esta mierda, lo siento, lo único bueno que le queda al Gol es que hay... ...ofertas para comprar videojuegos... ...mediante el Gol... ...igual que mediante el Game Pass... ...pero ya va siendo una cosa inútil... ...en cuanto a que ya no le vas a dar... ...si mañana... ...en lugar de esos dos juegos... ...me pone tres juegos... ...que por lo menos uno de ellos... ...sea un gran título... ...y dos de ellos sean grandes indies... ...búsquenlo donde quieran que busque... ...hagan los contratos que tengan que hacer... ...pero yo creo que... ...si tú estás pagando el Gold, y has estado desde la 360, has vivido mucho, has vivido lo suficiente, como para ver cómo han pasado de 3 juegos a 4 juegos, de 4 juegos otra vez a 3, de 3 a 2, 2 a 3, 3 a 2, y 2 es en lo que nos hemos quedado. Así que, bueno, eh, ahí va mi queja personal de una persona que está pagando... ...por el Gamepad Ultimate... ...el que no esté pagando por el Gamepad Ultimate... ...se puede callar la puta boca... ...así de claro... ...cada vez tengo más claro sobre todo en Twitter... ...que para dos días... Que, que, ...que me queda en el convento me cago dentro... ...¿sabéis?... Eh, ...ya no solamente... ...o sea mira... ...eres de esos que crean memes... ...ya más te vale que tu meme... ...sea... ...una obra de arte para que yo le... ...la respete... ...hasta el punto... ...de decir... Y todos los créditos van para este... No, es que de verdad hay algunos que hacen un meme que te puede servir para un vídeo. Y yo no suelo utilizar memes, pero bueno, por si acaso. Porque se creen, esta gente se creen que, que, que, que están haciendo la gran cosa. Chicos, ni siquiera estáis cobrando. Aquí estáis como los del cheque azul. Que los del cheque azul son mejores youtubers que el resto de YouTube, pues no lo que pasa es que pagan paga, pagan siempre si no pagan por tener suscriptores como como ciertos cierto personajes que los hay ¿eh? y no solamente al que ustedes estáis pensando hay muchos que tienen hay muchos que tienen comprados suscriptores, claro que sí. Porque si yo compro ahora mismo, supongamos, mil suscriptores, cualquiera que vea mi canal dice, coño, si le siguen 1370 personas será que será que su contenido es válido. Pero esas mil personas no te están comentando ni nada. Bueno, en fin, eh, no lo veo como manera de crecer desde luego, pero bueno, cada uno, allá cada uno. Una cosa que sí que debería de, de, de, de, de, de, de también eh, tocar es el tema de The Lazo View. Us. Ustedes saben que yo tengo el de la You para la PlayStation 4, eh, la Pro, ¿vale? Va bien, ni mal, ni excesivamente bien. Eh, en cuanto a esa consola en concreto, yo se lo he preguntado a un técnico, a ver si a ver qué me responde. A ver que me responde, porque le he preguntado, oye, mmm, ¿Por qué dicen que mi consola es rarita? Porque no hace ruido. Se supone, que debería no de, se supone que no debería de hacer ruido. A ver si es que está mal y está atascada o está sucia, no se mueve el ventilador y por eso. Yo lo único que sea 45 minutos jugando con, una, con la PlayStation 4, por lo menos la que tengo yo, se pone a 50 grados, medidos con un termómetro, ¿eh? termómetro además para ordenadores y cosas así. Bueno, ¿qué ha pasado con el de la Soju 2 con el de la Software para PC? Estas imágenes son normales, esto es una puta broma de Sony o qué? Y por cierto también los, eh, los, la, las puntuaciones negativas en Steam también son por porque le tienen hater son todos haters de Sony, de verdad somos tan obtusos, porque he llegado a leer que bueno que como justificando a Sony, pero vamos a ver, ni un solo gramo de autocrítica, eh, por no pelear con ciertas personas en esta red, uno anda con pie de esplomo y dice, oye, ¿no será que la culpa es de Jim Ryan? que a fin de al cabo en verdad es el culpable de todo eh, ¿no sería mejor sustituirlo y cambiarlo por otro que realmente sepa de videojuegos y que haga una competencia contra Xbox? porque ahora mismo no lo hay bueno, pues te dicen eh, no sé, que eres patético, paleto o algo así no sé qué me dijeron a mí <risa> Esto, bueno, por pues la decadencia de Sony llega a las VR2 no como aquí el señor eh, Nintendo Puff ahora hablaremos también de Nintendo y es que no os quería poner estas imágenes, pero quiero que la veáis. Quiero que veáis cómo acaba Lefren, eh, que youtuber, os recomiendo totalmente su canal, y quiero que veáis eh, cómo termina después de 45 minutos, 40 minutos. 40 minutos, quiero recordar, de juego con esas gafas. Por favor, fíjense en el vídeo. Bastante guapa. El sonido de los hascondos no está mal, no es la leche pero es mejor de lo que esperaba evidentemente como estáis viendo en el vídeo está haciendo un gameplay que bueno eh, creo que son 40 minutos los que se lleva jugando lo está probando eh, os voy a dejar el link para que veáis el vídeo completo y sus valoraciones sobre las vr2 pero me deja impresionado el cómo a lo mejor no sé si él es consciente después de ver el vídeo eh, de la mala la mala cara que se le ha quedado como como si tuviera mal cuerpo eh, o su, hubiera sufrido una experiencia vamos muy negativa eh, se nota que hay ciertas cosas que son puntos positivos dentro de las gafas pero hay otras no tanto. Pues he vuelto atrás al punto de control porque se me ha quedado ahí arriba, que ni para adelante ni para atrás. He vuelto otra vez atrás. Y voy a dejarlas un poco porque estoy un poco mareado. Eh, hacía tiempo que no me mareaba así con unas gafas porque las Oculus Quest 2 las suelo usar 3 y 4 horas seguidas y no me he mareado. Pero en estas tengo ahí un, un mare encima bastante interesante. Eh. Uf. Tienen algo que me da como angustia. Ay. 40 minutos. Bueno, está bien. ¿Te quedan marcas? Yo noto aquí como muy caliente. ¿Dónde? Sí, ¿no? Uf, me he mareado, eh. Está blanco. Estoy blanco, ¿no? Bueno, yo creo que sobra decir que hay puntos eh, positivos, pero todavía las VR las, y las Oculus también, eh, lo que viene siendo la realidad virtual, viene siendo todavía un campo por explorar y no ir soltando los proyectos tan rápido, obligando a la gente a comprar, eh, a comprar de nuevo las VR porque no son compatibles con los juegos de la VR1 dice aquí el profesor eh, profesor conocidísimo en Harvard de marketing, dice según la firma de este es el famoso profesor de la Nintendo Puff que vamos a hablar de la Nintendo evidentemente eh, pues según la firma de investigación de mercados IDC Sony habría vendido según sus cálculos solo 270.000 unidades desde su lanzamiento hasta finales de marzo fuente Blomberg ¿no os parece que? Eh, no tenían muy ideado con, tampoco ha habido mucho marketing aparte de esos dos juegos que se supone que van a llegar eh, de Capcom además el Resident Evil 8, Vilas y el Resident Evil 4 el remake van a estar disponibles para las VR y este es el nivel este es el nivel que tienen las gafas ¿vale? así que eh, en el vídeo de Lefren, LeFranc. Lefranc, Lefranc. Refrack, Refrack, Madrid, o sea, llevo un año Efra Link, por Dios, llevo un año suscrito a su canal y, y ya va haciendo hora de, de hasta darle like, por Dios, a este vídeo, porque es una joya, o sea, mmm, puedes engañar a quien quiera, pero lo que no puedes engañar es, es a tu propio cuerpo. Yo veo uh, cómo acaba los 40 minutos jugando y me parece que lo han torturado. O sea, lo siento y no quiero que esto eh, ni se malinterprete ni nada, porque, entre otras cosas, porque a este, a, en, a este canal, simplemente por decir la verdad de la PlayStation 5, eh, prácticamente poco menos que lo funaron. A, a una persona que se dedica exclusivamente a mostrar eh, tecnología. Yo creo que si tu canal está orientado a mostrar tecnología, mandos, tablets, televisores, eh, gafas virtuales, la última consola. Y eres, además, eh, ¿cómo decirlo? Políticamente correcto, porque en ningún momento se ha metido nunca con la marca de Sony. No comprendo cómo vienen los típicos eh, de Twitter, ya se sabe, a montarte el Grigai cuando lo que deberían de hacer es jugar y dejarse de tanta paja mental como veo que tienen algunos. Tiene mucha paja mental, se preocupan por juegos que ni les van ni les viene porque ni los va a tocar con un palo. Eh, hay que decir, hombre mira, JK Rowling ya ha pasado de Hitler a Stalin. En este mundo, en esta sociedad es muy fácil cambiar de género, de sexo, eh, de autopercepción. Yo ahora mismo me autopercibo como una mujer no gestante lesbiana sí me siguen gustando las mujeres pero dentro de mí lo que antes conocía como el lado femenino he comprendido que en verdad es un lesbianismo oculto dentro del cuerpo de un hombre que no pienso transformar porque evidentemente pues si fuera que me gustan los hombres pues lo, lo cambiaría intentaría hacer físicamente más mujer pero como soy una lesbiana pues me quedo tal cual ahora eso sí, tengo el mejor nombre yo me llamo daniel es decir Dani, que vale tanto para hombres como para mujeres, tengo un nombre ideal. Que alguien me pregunta, pues le añado una a. yo me llamo Daniela, ya está, no pasa nada, sin problema. Pégame, hermana, pégame, que te vas a llevar una denuncia, por lo penal. <risa> además, es que esto es el mundo de los locos. Pero además, esto viene del tuit de ella, ¿eh? de, de la propia escritora de Harry Potter. Eh, ¿cómo, cómo, cómo la han cambiado, ya, ya no es Hitler, ahora es... Stalin, hemos pasado de, de, del nacionalsocialismo a, a a la herencia de Lenin, de, de, de Lenin. Sí, a la herencia de Lenin ¿por qué todo el mundo asume y ya con esto acabo, ¿por qué todo el mundo asume que el futuro de Nintendo tiene que ser una Nintendo Switch o algo parecido pero más potente una Nintendo Switch OLED Pro esa es una mentalidad de niño hamster os voy a explicar por qué. si nada más que hay que fijarse en la historia de Nintendo y en las consolas que ha sacado. Cuánto de parecido hay entre una Nintendo Switch y una Wii U y una Wii U de una Wii y una Wii de la de la GameCube y de la GameCube. A, a las, o sea, a cada rato Nintendo, a diferencia de, de Xbox y de Microsoft y de Sony, se arriesga sacando nuevas formas de jugar nuevos prototipos de consolas por lo tanto me parece de necios decir que por por mis bemoles tiene que salir una especie de nintendo switch y que los de nintendo no tienen el cerebrito que no tienen idea. No, aquí los únicos que tienen ideas son los de sony la webera y, y y poco más pero no para pasar el juego de las of Us a pc eso no, no lo, no lo, no lo no puede no, no lo llegan a conseguir bueno eh, dicho todo esto y de verdad eh, el que piense eh, porque mirad, mañana lo mismo puede sacar una Nintendo, eh, la nueva Nintendo Series X, ¿os imagináis? En una, en, como una pequeña cajita así y que se ilumine en rojo y luego haya unas líneas de neón rojo por los lados, blanco mate con el rojo, ¿no os volaría ese tipo de Nintendo? con la capacidad no solamente de meterse en internet, sino de poder utilizar todos los juegos de todas las versiones de Nintendo. Es decir, que puedes utilizar tu mando de Wii, que puedas utilizar eh, un iPad para, para los juegos de la Nintendo DS y que sea retrocompatible eh, con todos los juegos incluidos, claro están, los que están metiendo ahora en sus en su en su paquete de expansión que meten los juegos eh, que está Sega Mega Drive está Nintendo 64 Super Nintendo la la Nintendo también la Game Boy y la Game Boy Advance o Game Boy Color también que viene con Game Boy es que Game Boy y Game Boy Color vienen juntas prácticamente eh, así que nada esto son un mmm, poco todo lo que he recogido de hoy eh, viendo eh, el panorama por las redes es, Os espero dentro de un rato que voy a publicar pues otro gameplay extendido de ya, ya estamos con ashley ya estamos con mamacita ashley así que no voy a perder el tiempo y nos vemos en el próximo programa que será dentro de poco vale hasta la próxima